Yeah, yeah, yeah. Que ya no te importó, que fui un juego para ti Que todo lo que me dijiste lo hiciste sin sentir Que si un día contigo iba a ser feliz Solo fue un invento para tenerme ahí Dime cuántas veces me prometiste pensar en si podríamos andar Según tú también querías, pero en realidad solo me usabas Para evitar las doleras siempre me esforcé, siempre estuve cuando me necesitaste Fui tu hombro en las noches que lloraste Contesté tus llamadas que hacías para desahogarte Te escuchaba en serio, realmente solía amarte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 al pensar en una relación, un recuerdo, la última vez que te vi, no podré olvidar lo que esta noche pasó, te di el último abrazo sin saber el último adiós. Te abracé, no puedo describir lo que sentí Aunque no puedo decir lo mismo de ti Ya te notabas tan distante Pero no sé si fue porque ya habías encontrado el reemplazo oh, oh, oh, oh, oh. Ya habías encontrado el reemplazo Después de ese día te volví a buscar, te mandé mensaje No volviste a contestar, ahí supe que había llegado a su final Sin embargo, mi corazón no lo podía superar Fuiste alguien importante para mí, pero sin ti será difícil aprender a vivir. Sin la persona que siempre te apoyó, te escuchó, mi vida tiene que seguir, no será lo mismo sin ti.